hola soy arby y bienvenidos a mi canal hoy os traigo este bonito faro vamos a ver cómo se hace para empezar vamos a emplear parafina de 56 aquí en bloque eh, podéis encontrarlo en ferreterías podéis encontrarlo en tiendas de manualidades en grandes superficies este molde muy típico cilíndrico eh, esta vez crayolas también podéis utilizar perfectamente anilinas esencia especial para velas brisa del mar gastilina, mecha esta vez es, no es la universal es una mecha Q3 más gruesa y cera maleable para hacer unas decoraciones la parafina siempre la calentamos al baño maría temperatura baja aquí ya se nos ha fundido un poquito Voy a retirar algo de la cera fundida para más adelante, en este molde para jabones que siempre tengo a mano para toda la cera que me sobra, la abierto aquí y así puedo volver a utilizarla más adelante. Así es como preparo yo mis pastillas de, de, de, de parafina. Las dejo en estos bloques y son más cómodos de, de emplear después. Seguimos fundiendo la cera que nos queda Ahora sí, ya está toda Ya veis, está líquida, líquida Y vamos a emplear eh, la crayola negra Vamos a utilizar primero un trocito Vamos a ver si necesita más Igual con este simple trozo ya nos llega Removemos y ya veis que rápidamente se integra pero bueno, queda un poquito transparente Voy a añadirle un poquito más de crayola Estas crayolas son las de los niños pequeños Las de las del cole Bien así Yo creo que nos va a llegar Removemos bien Que se integre bien la, Se deshaga bien la cera Y se integre bien con la parafina Vamos a emplear ahora Aceite Este es aceite Para corporal este en concreto es para, para utilizar con los bebés. Podemos utilizar cualquier tipo de aceite, no recomiendo el de cocina porque no queda muy bien. Y vamos a enhebrar la mecha con una aguja. Si no tenéis una aguja así grande, podéis emplear una aguja de coser lana. desde fuera hacia adentro ponemos la aguja como es bastante largo el recipiente, el molde, me voy a ayudar de estas tenacillas y así estiramos de la, de la mecha vamos a poder sacar la aguja y ahora con un pincho de estos, que podéis encontrar tranquilamente también en grandes superficies, pinchamos la mecha por el, por el centro y la sujetamos a nuestro molde. Ahí, en la marquita que ya traen estos moldes. Este es un molde que yo recomiendo comprar, se da mucha utilidad, ¿eh? tiramos bien de la mecha por la parte inferior y ahora que tenemos tensa la mecha con el molde le ponemos plastilina a ver, podéis utilizar menos plastilina, yo es que ya ya empleo esta así, así me aseguro que no no me salga cera por el agujero de la mecha bien, una vez que ya está aceitado el molde ya tiene la mecha Colocada y centrada la mecha. Vamos a emplear la, la esencia. Esencia especial para vela, recuerdo. Tiene que ser una esencia especial. Eh, las otras nos integran bien con la parafina. Removemos bien. Y vertemos, eh, pues, eh, muy poquita cantidad. En total, sería entre la, la punta del faro y la pared. En la pared que nos quede como un centímetro y medio, dos centímetros. Podéis hacerle unas marquitas en el molde antes de verter la cera. Para ayudaros. Lo que nos ha sobrado, lo guardamos. Le enviamos bien a nuestro recipiente. Para que ahora el color blanco no se manche. Y bueno, ya... Tenemos lista parte de la parafina que hemos fundido y le añadimos la mitad de la crayola blanca. Esta cantidad es un poquito menos que la negra, de, me refiero a la, a la cera. ves que vamos a necesitar muy poquito, aún así de esto nos va a sobrar. Por cierto, añadirle también a esto esencia para que toda la vela tenga esencia. Removemos bien y ya, ahora a verterlo. Hemos esperado que enfriara el color negro antes, ¿eh? No se os ocurra echar el color negro y a continuación el blanco. Tenéis que esperar a que la capa de negro se nos enfríe. Bien. Lo mismo. Dejamos que enfríe la capa blanca y ponemos a calentar una pastillita de estas de las mías en rojo y también como un, eh, un centímetro y medio de, de grosor esperamos que enfríe y otra capita más esta vez de blanco como esta parafina no está blanca blanca le he añadido más más crayola, me refiero, más colorante esencia y a verter ahora sí, esto mmm, va a ser como unos 3-4 centímetros de, de cera blanca ¿eh? queríamos que la franja roja y la negra fueran más finas Bien, ya está. Vamos a coger lo que nos sobró antes de la pastilla roja. A fundir. Bueno, hemos esperado que el blanco acabara de estar eh, bien sólido. Ya veis que la he podido levantar sin problema. Ahora sí, está ya bien fundida la cera. Y vertemos. Bien, listo, otra capita capa de un centímetro, centímetro y medio más o menos. Y ahora nos falta el blanco. Eh, en esta ocasión hemos utilizado tres pastillas de parafina y ya le añadimos el, la crayola blanca. Si no tenéis crayola y tenéis anilinas, muchísimo mejor esto de las crayolas es para, para economizar la vela ahora con el trocito negro que nos quedaba lo calentamos y vamos a hacer la última capa hasta el borde del molde así más o menos y dejaremos enfriar bien hemos dejado de enfriar ya veis que se me ha ido bastante la luz eh, y hacemos, vamos a rellenar esta hoqueda que ha hecho la vela, con más eh, cera en, en color negro. Es normal que se hunda en el medio las, las velas, ¿eh? Y ya está, ya, ya se nos ha, se, eh, se ha sentado la cera, se ha enfriado, se ha solidificado... Y aquí tenemos el, lo que va a ser el faro, la base. Le, quitamos, le cortamos la mecha por la parte inferior, el exceso. Y escondemos un poquito la mecha con la ayuda de tijera. Bien, aún después tendré que pasarle un poquito... Un trocito, el, el cuchillo para quitar un trocito de cera. Secamos ahora la, eh, el aceite que haya podido quedar en la cera. En lo que es nuestra vela. Ahí ya le quitamos el exceso para que no baile tanto. Así mejor. Y vamos a cortarle también el exceso por la parte superior de mecha. Ahora, con un cuchillo... Cortamos por la división de los colores para que nos quede más eh, limpio el corte de, de colores. Porque al ir enfriando se ha ido mezclando un poquito una cera con otra. Simplemente con el cuchillito lo pasamos y ya veis que sale perfectamente y nos queda una línea mucho más definida y bonita. Y esto, ¿veis? Ahí se fue un poquito de cera, pasamos el cuchillo, quitamos el sobrante. Ahí. Y ya está. Lista, está mucho más pulida esta vela así. Bien, ahora, ¿qué nos falta? Podríamos dejar así la vela y estaría perfecta. Pero vamos a decorarla un poquito. Vamos a hacerle unas ventanas y una puerta. Con un cuchillo y la cera maleable. Yo esta la preparé en lámina, para que me fuera más fácil manejarla. Cortamos una tirita de cera. Y de esta tirita vamos a hacer las dos ventanitas y la puerta. Redondeamos un poquito por la parte superior para aprovechar. A ver, que con el cuchillo voy a hacer mejor. Lo que es la parte redonda de la ventana. Menos. Y ahora cortar una ventana A ver, ahí, ahora Una ventana Y utilizamos esta sobre la, la tira que nos queda Para marcar y que nos, nos mida lo mismo las dos ventanas Ahí por abajo. Y recortamos un poquito por por la parte superior. Aquí tenemos dos ventanitas. Recortamos lo que nos sobra. Así. Y ya tenemos. Y ahora la puerta. Pues lo mismo. Vamos a redondearla por la parte superior. No va a llevar mucho adorno esta, esta vela. Podríamos, eh, si quisiéramos, recargarla más, pero no le hace falta. Y ahora colocamos y situamos como es cera maleable, con el calor de las manos ya se pega a la, a la vela madre. Ahí con cuidadito, que resfale un poquito. Abre. Ahí le faltaba esa puntita. Ahí... Para que quede más redondita la parte superior de la puerta y la situamos. Y ahora las ventanas, una a un lado, a una altura y la otra en el otro lado a distinta altura. Aprovecho Darle al like Si está gustándote este vídeo Y estos vídeos eh, También es para los algoritmos Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Bueno y una cosa muy importante Esta vela la habéis decidido vosotros Yo en el En la comunidad Os, os hice esta encuesta Sobre tres velas Y ha ganado el faro eh, más adelante las que propuse también las haré ahora voy a hacer un pequeño adornito con conchas por eso le he puesto esta fajita en la parte inferior de cera maleable para que se me peguen bien las conchas y aquí está nuestro faro pues lo dicho si os ha gustado pulgar para, li para arriba like y suscribiros y por supuesto, muchas gracias a los que estáis ahí. Espero que me sigáis viendo y chao.